muy bien picó bien este ¿eh? vinimos a buscar gallo primer tiro y ya te picó eh espectacular Juan ahí sí, si te acabo de sacarte una fotita muy bien Juan muy bien Hermoso gallo. Hermoso gallo. Bueno, pues le arrancamos, eh. Sí, para la gente que viene hay que tener cuidado con esto. Sí, hablan un poquito fuerte. Que es la púa. Muchos se lastiman con esto, hay que tener cuidado. Bueno. Generalmente cuando lo dejan tirar abajo la camioneta uh -huh. o eso, o cuando lo van a desprender, levantan el, la aleta esta y suelen clavárselo. ¡Tremenda gallina! ¡Tremenda gallina! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien! Sí, bueno. Tremendo gallo. Esto es lo que vinimos a buscar. Tremendo, parece ahora, no, ¿eh? No cuenta, hay que darle esto. Buenísimo. Muy bien, Gustavo. Muy bien, muy bien. No lo escuché, no lees bolita a lo que se escucha. <risa> Muy bien, estamos sacando la foto. Muy bien, ahí está. Tremendo ganado.